Done la bienvenida al Hospital General de Castelló y al Departamento 2. Esperé que el deporteo nos regalee a y que nos un molta pau y molta sort a toda la resta de la población. ¡Bendiguch! Estamos muy emocionados de poder mandarte este vídeo. Hemos hablado con el personal sanitario y nos han aconsejado que los Reyes Magos este año no entren al hospital. Sabes que los Reyes Magos son mayores y tienen que cuidarse. Aún así, Melchor, Gaspar y Baltasar van a intentar entrar en tu corazón. Te voy a contar una pequeña historia, de la que nosotros fuimos protagonistas. Hace muchos años salimos de Oriente guiados por una estrella hasta el Portal de Belén. Allí acababa de nacer un niño, lleno de paz y amor. Sus padres, José y María, le pusieron de nombre Jesús. La estrella brillaba tanto que atrajo a los pastores y gente del lugar. Le llevaron leña para hacer fuego, mantas y algún pequeño obsequio en su zurrón. Nosotros le ofrecimos oro, incienso y mirra. Ese niño creció y cambió el mundo. Quería a todas las personas como si fueran sus hermanos. No le importaba que fueran ricos o pobres, guapos, feos o influencers. Y en día de hoy mi deseo es que seas feliz y paz en el corazón. Buenas, buenas. Baltasar el año pasado me pidió con mucha ilusión un móvil de esos que tienen cámara con vídeo y como se portó bastante bien se lo regalé. Para darle una sorpresa lo dejé bajo la silla del camello. Menos mal que también es mago y fíjate, durante este año hemos aprendido a hacer vídeos para mandarte estos mensajes. Mi deseo que la ilusión sea tu compañera. Por favor, mucho bla bla bla, pero ya se pierde la tradición. A ver, ¿te has portado bien? ¿Has estudiado mucho? ¿Has comido de forma saludable? Fantástico, ahora sí que sí. Somos magos y sabemos que has dicho a todo que sí. Aunque entre la Play, los mensajes de Itaca, las verduritas verdes, no sé, no sé. Pero, como son pequeñitas cosas y a la vez las vas a corregir, nosotros... Nuestros jóvenes ayudantes te llevarán un pequeño detalle. Melchor te quiere ver feliz. Gaspar le encanta verte con ilusión. Y yo, Baltasar, te deseo sonrisas llenas de esperanza.